Hoy en día existe una app para casi cualquier tarea, pero ¿tienes alguna para que no te tu móvil? Permítanos que te presentemos la siguiente situación. Todo esto se podría haber evitado si hubiésemos usado una app antirobo. Veamos qué sucedería. Así que ahora ya lo sabes. Sácale todo el parte de tu smartphone instalando una app antirobo. Hay muchas en el mercado. Una de las más completas es esa, Bastante Zed. Para quien prefiera una aplicación antirrobo más sencilla, las mejores opciones son las aplicaciones antirrobo nativas de Android y iOS, Android Device Manager y Find My iPhone respectivamente. Protege tu dispositivo ahora y evita futuros disgustos como el del protagonista del vídeo.